Y todo se puede conseguir en Internet. Por apenas 1.500 euros podríamos hacernos con lo necesario. Incluso los puedes encontrar más, más baratos si no lo estás buscando en España. Si lo buscas en otros sitios, sale más barato. Vamos con Eduardo, sabe mucho del tema. Hay tantos métodos de que te roben el PIN de la tarjeta que, bueno... Por ejemplo, también lo que tengo hecho en la tarjeta de crédito es eh, eliminar la, la fecha de caducidad... La final y el número de seguridad, porque si te coge la tarjeta de crédito, en Internet, lo que te pueden hacer es hacer compras con tu tarjeta, que lo único que te piden es el número que aparece aquí. Porque son los datos que te piden en una compra por Internet. Veo que estás muy puesto en el tema. Sí, bueno, realmente soy informático y, bueno, las la medidas de seguridad nunca son pocas. A todos nos puede pasar.